¡La viento, primo! ¡Vamos! ¡Date más de la framoneta! Este es un puto traje. ¿Por qué me derivar, no te lo mandamos a A veces me dan ganas de pegarme un tiro. Ya, pero Caldera es que es muy random. Hay mucha más gente. Es más complicado. Ay, ¿yo por qué me tiro aquí, bro? La es, puta esa, esa madre. madre me ¿Por qué marcas ahí, hijo de tu putísimo, madre? ¿Por qué ¿El culo ¿El otro sitio, tío? Mierda, tú. Un sniper ya apuntándome. Vete a chuparle, hijo la gran puta. Aquí, ¿te cae uno cae uno en el top puesto? Te pido el uno, el otro craqueado. ¿Cuál es dónde está? Y gente en el tejado enfrente también ¿Eh? ¿Eh? Ya empieza el sniper de los huevos, me ha dado cabeza, tío Sí, ya lo veo, tío Es pesado Quiero botar, tío No hay vida, bro Aquí están abajo mío. Pues casi me mata, ¿eh? Muy bien. Joder, pues vaya Paco, ¿no? Bueno, ya gasto unas cuantas balas. No puedo tener tantas balas tampoco. Ah, iba a ir contigo, Darkness, pero digo, ¿para qué voy a bajar hasta donde estás tú si te lo vas a llevar? Y aquí corriendo para nada. Y tanto. Te lo marco, eh, para que lo tengas ahí para ti. No estás no está jugando con bolivis. No la robes, hijo de la gran puta. Te reviento. <risa> te reviento, primo. Ah. Hace más de la fraconeta. Dale huevo, échale huevo a la tierra Que te rajo, que te raje rajo. Te abajo. este es un puto traje ¿Por qué no te lo mande más eh. La SVT no está bugueada, tío. Eso que decían de que al ser sniper en este modo a 50 metros mata a esos balas. Ya va, yo no entiendo cómo este tipo me está dando, tío. Ah, creo que no. No, no que son dos, bro. A la verga, no, voy. Creo, <risa> no lo sé. No, no. Estoy coming, estoy coming, Edu, estoy coming. Soy G, soy G. Están pusheando todos. ¿no? no, bro, estoy muerto. Estoy coming. Flashbang out. Están todos pusheando como unos locos, bro. Estoy muerto, chaval. Porque claro, cuando voy a ayudarte, tú te piras. Es que... Como. Es merecido un tiro. Your teammate has entered the gulag. safe, Supply box identified. Marking location now. Next location. Oh, yeah, I mean, yeah, found. Moved to the next location. You need that, Primo. Tengo, es que me da rabia, en verdad. Tengo que hacer yo siempre el diffrag, que a mí no va a hacer nadie nunca el refrack. Pero es que yo no te dije que viniera. ¿Yo ¿En qué momento te dije que viniera? Hombre, cabrón, Si es que tengo tres, necesito ¿Tengo tres? No, no, yo nunca dije ayuda. Yo dije que tengo tres y ya está. No sé, cabrón. Voy, voy a ir para ayudarte. Te lo había dicho tres veces y justo te pierdas tú. Con es que metido, estaba ¿eh? un tiro, con conmigo. Mío. Cuidado rabia tío, yo siempre había muerte para ayudar, ¿dónde está el pavo? Aquí, batido? está una aquí uno hay uno en la escalera. Ah, que sol, que <risa> Ay, Me dispara uno de estos aquí. En el techo, One. creo, ¿no? Vale, veo. Si me dispara de atrás también, ten cuidado, Aquí, aquí, ¿dónde? Ay, con este, por voy, espérate, espérate. ¿Otro aquí Voy por allá, voy por allá, está solo Es pierdo, ¿eh, chicos oh, Camas, ¿eh? no están más. Aquí abajo, mío. Sí. Oye <tose> <tose> <tose> <tose> Vale. Compra, compra, compra la dos si puedes. Para queda, no queda nadie. Matamos a sí mismo, sin lado, que sin falla. Ya veo buenas armas. No, bro, por favor. La agüita, que la agüita, la agüita, la... madre mía como se lo lleve Bayeri, y yo no lo va a llevar Bayerí lo va a llevar Valeri No Ya va, yo no entiendo a este compi bro ¿Qué está haciendo con su vida? Nice, queda uno, bro oh, No nice. nice. la Hostia. verga, tú casi me mata me largo, me largo comer case Gay, gay, gay, Así me mata el tú? boludo ese, tú Vuelvo en nada porque, claro no, no es posible, tío, yo también tengo que farmear No es posible No es posible que aquí Mi colega Zuko tenga 1400 win 1500, 1000 putos muertos Que yo tenga 700 no, tenga... no lo tiene Que no venga a ser así Que me no venga a así ser así de enfermo